La economía boliviana, a partir del año 2021, ha empezado a mostrar una senda de la reconstrucción de la actividad económica. No ha sido fácil. El señor Marinkovic nos dijo que nos dejó con 17 mil millones de bolivianos. Eso no era cierto. Teníamos una carencia de recursos y, aún así, con, esa, con ese punto de partida de insuficiencia de recursos, hemos logrado, primero, atenuar los embates que la pandemia nos había dejado y el año 2021 fuimos recuperando la actividad económica como vamos a ir mostrando en muchos de los sectores, en electricidad una mejora, en el suministro de servicios básicos de agua potable, gas licuado de petróleo y el índice general de la actividad económica fue mejorando a partir del año 2021. ¿Y eso qué significa? Significa que se han hecho esfuerzos desde el gobierno nacional de volver a implementar el modelo económico, social, comunitario y productivo. Eso es lo que cuida el presidente Lucho Arce, la implementación siempre de este modelo en términos de redistribución del ingreso, políticas sociales, mayor inversión pública, generación de empleo y mayor bienestar social...